Brutus ha traicionado a Midas. La temporada número 3 ya ha sido extendida y solo llevamos dos días de temporada. 14 días de verano están a punto de llegar nuevos vehículos y muchísima nueva información. Todo eso y mucho más en este vídeo, así que chicos, quedaros hasta el final porque no podéis perderos ningún detalle. ¿Qué, ¿Qué pasa mis panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, soy Mr. NeoX y chicos, en el vídeo de hoy tengo que enseñaros varias cosillas que han sucedido ya para la temporada número 3. Y es que como ya sabéis, las temporadas últimamente están siendo famosas por el delay. Por aumentar su tiempo en cuanto a días se refiere. Chicos, vengo a recordaros una cosa muy sencilla y es que estamos en directo cada día en Twitch. Así que chavales, aquí tenéis el link de Twitch y vais directamente a vernos de 3 a 6 de la tarde, hora española. Estamos todos los días en directo. Así que chicos, os invito a que os vengáis todos a Twitch. A veces sorteamos pavos, a veces grabamos vídeos para YouTube. Y lo más importante, cada día... Nos lo pasamos bien todos juntos en la Neox Army. Así que chicos, nada más, empezamos con el vídeo. Chicos, ya sabéis que como en cada vídeo, estamos sorteando una skin de la tienda totalmente gratis. Así que chicos, lo único que tenéis que hacer para poder participar, aseguraros de estar suscritos al canal, dejar un buen like en el vídeo y comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es vuestro ID de Epic Games. Una vez hecho todo eso ya estaréis participando. Y os recuerdo que si llegamos a 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, voy a hacer un sorteo de 5.000 pavos para un solo ganador. Así que chicos, puedes ser tú el ganador y puedes participar gratis. Vamos con el vídeo. Amigos, es totalmente cierto, los filtradores ya nos han informado de que esta temporada ya ha sido reemplazada para otra fecha. Y es que efectivamente esta temporada, por lo menos a día de hoy se sabe... Que según Epic Games debería terminar el 27 de agosto. Pero no va a ser así. Porque chicos, se ha encontrado dentro de los archivos del juego. Que aproximadamente la fecha va a ser el 3 de septiembre. Así que qué nos espera Epic Games si el día 2 ya estás ampliando el fin de la temporada. Resumiendo chicos, lo que veáis en el pase de batalla es falso. No va a terminar el 27 de porque los filtradores ya nos han filtrado que efectivamente dentro del juego de Fortnite la fecha ya es diferente. Midas ha sido asesinado por el tiburón de la temporada número 3. Y es que chicos la historia continúa y según las filtraciones y según algunas historias parece ser que el rey Midas finalmente arrepentido por sus planes derivó al agua al océano hacia la nada. Y un tiburón fue el causante de su final, de un final realmente catastrófico para el rey Midas. Y es que Midas, una vez arrepentido por todos sus planes de arrebatarle la tormenta al juego de Fortnite, finalmente fue la propia tormenta la que trajo un gran tsunami a la isla y es que parece ser que el tiburón se ha comido a Midas. Cabe esperar que todavía el Rey Midas quizás siga vivo. Porque como bien sabemos, el Rey Midas todo lo que toca se convierte en oro. Así que chicos, puede que en esta temporada el Rey Midas vuelva a aparecer. ¿Os gustaría que realmente eso sucediera? Os leo en los comentarios. Algo que ha sido revelado es que como ya sabéis chicos, la historia continúa desde Ego y Alter Ego. Si os habéis fijado en si las facciones, en los logos... De Ego y de Alter Ego Son exactamente los mismos logos que la compañía de Sombra y de Espectro Una compañía que está tirando al bien Y la otra compañía que tira hacia el mal Ambas trabajando para la agencia pero... Con finalidades diferentes las dos Así que parece que la agencia finalmente ha sido tomada por el equipo Sombra Como ya filtramos en anteriores vídeos ...el equipo de Sombra se ha hecho con el poder central de la agencia... ...con el poder central del mapa de Fortnite. Pero... ¿Quién es el nuevo líder de la facción de Sombra? Si Midas ya no existe... ...muy atentos a la historia porque... ...ha sido Midas traicionado. Amigos, fíjense en lo que vamos a enseñar a continuación. Se ha encontrado dentro de la agencia... ...diferentes cuadros que hacen referencia... ...a uno de los agentes más conocidos del juego. Efectivamente se trata de Brutus. El agente más fuerte de todos, el agente más robusto... ...ha tomado el poder de la facción Sombra y parece ser que... ...la nueva agencia pertenece a el Brutus y ya no pertenece a Midas. Por lo tanto parece ser que los trabajadores que anteriormente trabajaban para Midas... ...se han revuelto y ya no están a favor de todo lo que Midas tenía en mente. Los planes antiguos de Midas ya no sirven para el próximo evento de la temporada... ...ya que ahora el nuevo líder de la facción de Sombra y por tanto también de la agencia... ...es el Brutus. Así que ahora el nuevo líder de todo lo que hay en el mapa parece ser que se trata del Brutus... Pero, ¿por qué Brutus ha cambiado de facción si realmente era de la facción de espectro? Y es que chicos, fijaros en lo siguiente. En el tráiler de la temporada número 2 de la antigua temporada del juego de Fortnite, nos muestra una sala en la agencia, la agencia que todavía apoderaba Midas, donde vemos reunidos a el agente Miaúsculos, a el agente Banano, Lince, Brutus... Y demás personajes en lo que parece ser una mesa de reuniones de la facción Espectro. Siendo Brutus realmente un trabajador de Espectro, ¿cómo es posible que la facción de Sombra le haya aceptado? Y además, ¿cómo es posible que aparte de ser aceptado haya sido puesto como líder? Solo hay una respuesta y es que Brutus... ...ha causado un golpe de estado. Brutus no ha necesitado el apoyo de ninguno de los demás agentes... ...para poder ser el nuevo líder del mapa de Fortnite. La traición ha sido completada por el agente Brutus... ...hacia las demás facciones de todo el juego. La autoridad ahora parece ser... ...ha separado a los agentes de lo que realmente los unía... ...y lo que realmente era lo importante en la temporada número 2... Se trataba del plan perfecto, del plan magnífico de Midas, que iba a destruir la tormenta para siempre, pero parece ser que se ha causado demasiado daño a la isla y los agentes no han estado de acuerdo en todos los planes que ha hecho Midas. Y es que siendo Brutus un agente doble, porque sabemos que realmente no trabajaba solo para una facción, sino que de cara al público el agente Brutus trabajaba con Midas pero sabemos que realmente trabajaba para las dos facciones y actuaba como espía para espiar al rey Midas. Lógicamente Brutus no va a cometer Lógicamente Brutus no va a cometer el mismo error que ha cometido Midas. Así que ha acabado construyendo una magnífica fortaleza protegida por diferentes muros de hormigón. Un lugar totalmente protegido, tanto por agua como por muralla, ha sido realmente construido por Brutus para proteger el centro de operaciones de la facción de sombra. En resumen, mis amigos, lo único que debemos quedarnos en la mente es que Brutus trabajaba para Midas a la vez que trabajaba para otra facción que era la rival, espiando a Midas sabiendo los planes de Midas... Sabiendo que iba a fallar o sin saber que iba a fallar pero después del fallo de Midas Brutus sabía que la agencia no iba a tener dueño Y ahora ha cogido en las riendas, la ha transformado en una fortaleza impenetrable Todo eso fue causado para salvar a la ingeniera La ingeniera que quedó atrapada en la tormenta de Fortnite Fue la causa del gran plan de Midas y por eso Midas quería destruir la tormenta para poder volver con su amada Jules. Logró salvar a Jules de la tormenta pero casi destruye el mapa entero de Fortnite. Y ahora todos los agentes están en contra de Midas. ¿Cuál será el futuro de la isla? ¿Y cuál será el futuro de esta batalla que todavía no ha terminado? Después de hablaros de toda la historia que hemos revelado Quiero hablaros acerca de algo que va a llegar muy pronto al juego Los 14 días de verano Y es que al parecer chicos, según los filtradores, han descubierto lo siguiente Diferentes cosas se han encontrado dentro de los archivos del juego llamadas Phoenix Summer Una posibilidad es que se trate de un nuevo evento de verano todo eso ha sido añadido en el último parche de Fortnite con nuevas skins y packs. De ellas dentro de los archivos. Y es que tenemos el template de Phoenix Summer, que esto probablemente se trate de un pack o de un evento. Tenemos la descripción de quién está preparado y listo para un viaje de verano. Además, en los 14 días de Fortnite ha sido añadido la skin de Loser Fruit, otro de los skins de la Icon Series Dentro del juego de Fortnite, un nuevo pack de, de la skin de Henchmen y el pico de Shadow. Chicos, todo esto ha sido lo que tenemos para hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, reventarlo a compartirlo con vuestros amigos y recordad venir a Twitch que cada día estamos en directo. Nos despedimos ya por hoy. chao.